La gente que, que conoces y con la que haces el trabajo. Like you, Cuando de repente todo depende de, de emails que nos llegan, y hay prisas y tampoco un poco de came, by, but... Mi peli favorita es La sal de la tierra del primer año, de ¿no? este tercer este, este, ciclo. Este, ¿no? que fuese algo continuo, o a sea, que hubiera más continuidad durante el resto del año y en la medida en la que fuera posible también incluir algo así como coloquios o un cineforum que, que fuera más participativo. Elegir las películas porque la verdad es que cuando te pones a mirar pelis hay un montón y todas quieres hacer. viene alguien al final de la proyección y te dice bueno, muchísimas gracias porque ha sido una maravilla no lo conocía, eso es genial de momento no ha llegado pues que a la gente le guste y que haya una quinta Aparte que me parece un buen plan, objetivamente hay un plan en verano que haces un día y un lunes, eh, creo que intentamos que la selección de películas por y, y creo que merece la pena.